Puedes cobrar a tus clientes mediante la integración entre Medios de Pago y LibreDT. Debemos ingresar a Modificar Empresa. En la pestaña Pagos, al final de la página, encontraremos los medios de pago disponibles. Algunos son WebPay, Pago Fácil o Linkify. Por ejemplo, para realizar la integración con WebPay, se deben ingresar los datos correspondientes. Es importante marcar como disponible el medio de pago que estamos habilitando. Podemos especificar el monto mínimo y máximo para este medio de pago o los documentos que se podrán utilizar este medio de pago. Una vez realizada la configuración debemos guardar los cambios realizados.